Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo, aunque tendré que cambiar la expresión por Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo río porque cada vez que subo un nuevo vídeo estoy en un lugar diferente, ya sea una piscina o un río o una laguna. Así que, bueno, pues nos vamos a meter aquí Que, bueno, aquí alrededor No cubre demasiado, pero Bueno, si vamos un poquito por allá a lo mejor Cubrirá más Y yo creo que nos vamos a tirar un poquito por los toboganes que, que hay aquí, porque esto es reparaba Bastante, pues vamos ahí Bueno, pues nada, vamos a meternos Y como veis Pues el agua, pues, transparente Como nos gusta a nosotros Que el agua esté limpita, limpita Que no esté aún... Corrupta por, por los desechos de los seres humanos. Bueno, pues vamos a disfrutar un poquito de agua. Bueno, pues con mucho cuidadito vamos a saltar de esa piedra que hay atrás. Eh, tenemos que saltar un poquito para allá porque aquí no cubre, pero ahí hay un buen agujero hacia abajo. Así que con mucho cuidadito saltaremos. Ahí está. Tres, ¡Vamos allá! Es que es como que cubre mucho pero es que después aquí vale, parece que me cubre, ¿verdad? Pues no Esto es lo que cubre Pero por allá está, está oscurito, ¿eh? Es como una especie de piscina que se ha formado o algo de eso Entonces, pues, te puedes tirar No sé si lo habéis oído, pero hay un trueno por ahí Así que dentro de nada nos empezará a llover y nos tendremos que ir corriendo pero bueno, si estás mojado no te mojas, eso es lo bueno Y no sé si lo veis ahí, hay una especie de libélula, aunque ahora mismo no estará enfocada Pero es muy bonita Uno, dos, no. ¿Sí? y me voy a comer el árbol. <totrisa> Pero no. Bueno, pues de aquí hemos saltado antes. Como veis, tenemos aquí justo el árbol enfrente. Pero la verdad es que está muy bonito el sitio. Y mira, si te acercas aquí, puedes ver que, que bueno, pues ahí está, aquí están mis pies, ¿vale? Pero pues tienes que tirar un poquito para adelante porque si, te, si os fijáis por ahí, pues hay un pequeño bordecito. Entonces, donde está lo oscuro es donde tienes que saltar. Lo que pasa es que está tan oscuro que no ves el fondo ni sabes qué es lo que hay debajo. Entonces te da un poquito de miedo. Ese bordecito que va por ahí, por ahí. Y desde aquí hemos saltado. Entonces, bueno, claro, tienes que saltar hacia adelante y agachándote porque si no te comes el árbol. Es más, podrías coger hasta una hoja, yo creo. Se está mojando la cámara, por Dios. La cámara, que se moja Que se moja la cámara. Que... ¡Se mojó la ¡No te mojes! ¡No te mojes! Bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy, como veis pues está lloviendo, está pues unos truenos fuertes la verdad es que nos estaba avisando ya la naturaleza que, que iba a empezar a llover el caso es que, bueno, a mí no me importa mucho porque al fin y al cabo estoy dentro del agua aunque ya empieza a hacer un poquito de fresco y lo malo es que eh, cuando ya casi teníamos la cuerda montada y íbamos a saltar pues eso, ha empezado a llover y lo malo de eso es que la cámara se moja y, y bueno, pues no voy a correr el peligro de cargarme la cámara, ¿no? Pero la verdad es que ha sido bastante divertido y la próxima vez intentaremos montar el columpio y mejorarlo Porque al fin y al cabo todo esto es probar a base de intentos y mejorar cada día Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego